¡Estás en una receta engordante más! El día de hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos churros de azúcar. ¡Comencemos! 160 gramos de harina 160 mililitros de agua 80 gramos de mantequilla 2 piezas de huevo 3 gramos de canela molida 30 gramos de azúcar y una pizca de sal Pondremos el agua y la mantequilla en una cacerola a calentar a fuego bajo. Estaremos revolviendo hasta que la mantequilla se derrita por completo. En este punto, añadimos la azúcar, canela, sal y harina. De igual forma, estaremos revolviendo y conforme avances, notarás que se forma una masa. Una vez que lo hayas conseguido, la retiramos del fuego y dejamos reposar dos minutos. Añadiremos una pieza de huevo a la masa y revolveremos hasta que esta se integre muy bien. De igual forma haremos lo mismo con la otra. Una vez lista la mezcla la pasaremos a una manga pastelera o una duya. Colocaremos aceite a fuego medio bajo y esperaremos a que se caliente. Para espolvorear los churros estoy utilizando una mezcla de 40 gramos de azúcar con 5 gramos de canela molida. Para saber que tu aceite está caliente, coloca una pequeña cantidad de la masa en él y si esta sube la superficie y saca burbujas, significa que está listo. Ahora, simplemente añade los churros de la longitud que tú quieras y espera a que agarren ese color café dorado característico. Retiramos del fuego y quitamos el exceso de aceite. Debemos de aprovechar que los churros aún están calientes. En este punto los espolvoreamos y listo. Muchísimas gracias por ver el video, si es así no olvides dejar un pulgar arriba y suscribirte a este lindo canal, de este lado te voy a dejar las recomendaciones, yo me despido y nos vemos en la próxima, adiós.